Los ciudadanos del siglo XXI estamos inmersos en un mundo colmado de artefactos fantásticos y herramientas que nos auxilian en nuestro diario trajinar. Desde sus inicios, la humanidad ha buscado transmitir sensaciones a través del tiempo y el espacio. Ahora podemos ver cómo gracias a las tecnologías y el manejo de recursos existentes presentes en cada milímetro que recorremos, dan origen a un nuevo lenguaje, el lenguaje audiovisual. La digitalización de la imagen audiovisual y la llegada de las tecnologías emergentes a nuestra vida nos han llevado a apropiarnos de la expresión audiovisual. Con un presupuesto relativamente bajo, podemos capturar, transmitir, almacenar y reproducir imágenes audiovisuales de una gran calidad, permitiendo abrir nuevos espacios para comunicarnos y desarrollar nuestra creatividad. También Internet ha contribuido indudablemente a la familiarización con el video digital, sobre todo con su distribución. La irrupción de la tecnología digital asociada con la conexión de dispositivos móviles multimedia y el desarrollo de las redes telemáticas han generado nuevas formas de acceder y construir, comunicar el conocimiento. Desde esta perspectiva, las distintas experiencias observadas en nuestras instituciones nos permiten diferenciar un enfoque tecnológico basado en la idea de que la sofisticación del entorno tecnológico proporcionará la tan ansiada calidad del proceso de construcción del conocimiento y no de distribución de información. Los estudiantes de los primeros semestres de la Facultad de Ingeniería son, por lo tanto, un objeto idóneo para una experiencia de innovación educativa que pueda contribuir a solucionar los problemas logrando entornos virtuales de enseñanza, aprendizaje, efectivos que logren resultados en términos de construcción de conocimientos. Así pues, cualquier proyecto que implique utilización de las TEC, cambios metodológicos, formación de los profesores universitarios, etc., constituye una innovación y desde la perspectiva es de vital importancia abordar su estudio. ¿Cómo funciona el proyecto? El presente proyecto se enfoca en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de su eficacia de los guiones didácticos de aprendizaje activo, como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el preuniversitario. Se instrumentan tres secuencias didácticas tipo PSR, pensar, soñar, realizar, sobre las ondas mecánicas del curso de óptica y ondas. Específicamente, pretendemos con el apoyo de Tecnoparque La Granja la construcción de guiones didácticos de aprendizaje activo, para un curso presencial de óptica y ondas en sus aspectos conceptuales, gráficos, matemáticos, éticos y sociales. En ese sentido, justamente es que se diseña un conjunto de materiales didácticos para facilitar la comprensión de fenómenos como el movimiento ondulatorio, su conceptualización, descripción matemática y casos específicos de velocidades de propagación.